Bayer, comprometido con el bienestar animal, presenta. Baymix Grobig Desarrolla todo su potencial. Crecen sanos, crecen grandes, naturalmente. Baymix Grobig es el probiótico natural. Es un producto elaborado con el Bacillus subtilis QST713, cepa diferenciada y exclusiva de Bayer. Baymix Grovig Reemplaza naturalmente a los antibióticos promotores del crecimiento. Mejora el rendimiento nutricional, la tasa de conversión alimenticia y el peso corporal. En caso de aves de postura, mejora el rendimiento productivo de las aves. Funciona por exclusión competitiva y tiene un efecto positivo sobre la microbiota intestinal beneficiosa. Ayuda al control de patógenos como E. coli, salmonella, Clostridium perfringens y Campylobacter. Ideal para mezclarse con el alimento. Excelente comportamiento en el proceso de pelletizado. Este tipo de bacilos son una, una, una buena salud intestinal. Va a tener un efecto promotor del crecimiento o de la producción. Es decir, en animales sin crecimiento, estos van a crecer mejor y al estar más sanos. Y en gallinas en producción se tiene algunos huevos más... Entonces es una alternativa este, muy importante, especialmente porque ahora en América se va a seguir lo que se ha hecho en Europa. En Europa desde hace algunos años prohibieron el empleo de los antibióticos en cantidades pequeñas como promotores del crecimiento. Una vez en el tracto digestivo, las esporas de Biomix-Grovic germinan y prosperan en el proceso producen altos niveles de distintos metabolitos secundarios que ayudan a mantener una microbiota saludable y equilibrada. Desde el año 2000, Baymix Grobig se ha comercializado globalmente con influencia en las áreas agrícola y de biotecnología. Bayer, en colaboración con universidades renombradas, organizaciones de investigadores en microbiología y empresas de nutrición y salud animal han desarrollado Baymix Grobig, Baymix Groby desarrolla todo su potencial, crecen sanos, crecen grandes, naturalmente, si es Bayer, es bueno.